Bien, lo prometido es deuda. Cuando nos fuimos a ese segmento deportivo, hablamos de que estaba con nosotros ya el licenciado Eléxido Paula Liranzo. Eléxido Paula es el director general de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad, lo que todo el mundo conoce en el país como la OBC, una entidad eh, con, con mucha relación con la gente de manera directa esta entidad, eh, la ODC, que tiene representación a nivel nacional. El éxito es un hermano, no hay que decir más nada. Así que buenos días, el éxito, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Buenos días. Buenos días. Buenos un placer días. tenerlo días. aquí. Para mí un gran Mi profesor, placer. muy querido desde sí, siempre. Gracias, gracias. En la primaria, él recordará cuando salió del CENEO que no lo dejábamos salir y los muchachos todos lloramos. Ay, no me digas. Sí. Okay. Muy buenos días a todos <ríe> ustedes. Okay. Carolina, Buen día, bienvenido. Jan, amado José y Rosa, sí. Francis. Y a todos ustedes, queridos televidentes, buenos días. Buenos días. Y, si ustedes en algún momento escuchan que yo, en vez de decirle su nombre completo, le digo el E, es eh, porque así es que yo le he dicho tal, toda mi vida. Eso se le zafa una vez. El éxito. Así. Sería bueno que tú pusieras en contexto, no solamente a nosotros acá en el estudio, sino a toda la comunidad que nos está viendo, ¿qué es la ODC, o qué es la Oficina de Desarrollo de la Comunidad? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función básica? Sí. La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, eh, su génesis eh, se remonta al 1962 en un acuerdo bilateral del gobierno dominicano con la Agencia Internacional para el Desarrollo, la famosa AID. Mm -hmm. yeah. Ya en el 65 se crea la ley 676. Eh, y más luego, por supuesto, inmediatamente se creó la ley, se promulgó. Entonces surge el decreto 689. Eh, el origen de la DGDC es, eh, digamos que hermoso. Fue una institución creada para el servicio directo a las comunidades. Una vinculación con la comunidad. Y esa dirección tuvo su apogeo eh, prácticamente desde sus orígenes y desempeñó un papel extraordinario, sobre todo ya llegando a, al 2004. Del 2004 a esta parte, eh, con todo el respeto que me merece Luis el Gallo, Luis Acosta Moreta. Fue una gestión un tanto anónima, hubo una especie de abandono de la institución. Eh, por ejemplo, cuando llegamos a ella, y no me gusta hablar de, de lo negativo, eh, inmediatamente voy a hablar de lo positivo. Eh, nosotros hicimos un levantamiento, primero de información directa con los incumbentes funcionarios eh, presentes cuando llegamos de la gestión anterior y lo que fuimos colocando sustituyendo información primero por cada departamento por cada sección, por cada división, por cada área y también eh, solicitamos requerimos un informe por escrito de todos los departamentos y áreas cuando Hicimos un levantamiento provincia por provincia. La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad vimos que había un déficit, había un vacío muy grande. Más de la mitad de la provincia no tenía eh, oficinas físicas, locales. Las restantes, excepto en el Gran Santo Domingo, y algunas demarcaciones del país como Santiago, Atomayor, por ejemplo, eh, que tenían su, su planta física, algunas propias de la institución como Atomayor, eh, Yamasá, que hay un centro de desarrollo integral, la mayoría estaban en espacios alquilados y también en pequeñas oficinas adheridas a oficinas del gobierno, como el IAD, Agricultura, etcétera, ¿no? Con todo ese informe, eh, sobre todo que, que la DGDC tiene un eje transversal que es la capacitación y la educación a las comunidades. Pero esa educación va con otro eje transversal que son las obras de infraestructura que la institución va eh, eh, construyendo, va realizando. Donde nosotros vamos haciendo primero los levantamientos para las obras. Esos levantamientos tienen que ser necesariamente necesidades sentidas, priori prioridades de las comunidades. Que la propia comunidad sea la que señale el problema que tiene. Y luego nosotros hacemos un levantamiento con nuestros ingenieros o con nuestro personal. ¿Qué significa eso? que cada proyecto que nosotros vamos elaborando previo a una elaboración en nuestras oficinas ha pasado por el tamiz de la comunidad. Las juntas de vecinos, las, las asociaciones no gubernamentales, las iglesias, etcétera, etcétera, van determinando, señalando y detectando sus problemas fundamentales. Porque a veces los incumbentes, los funcionarios se meten en una oficina y comienzan a deliberar, a discernir, a tratar, y luego de ahí es que salen las obras. Vamos a la obra esto, vamos a la obra tal, y cuando van a la comunidad, esa no es la prioridad, eso no es lo que está pidiendo la gente. Así es. La gente está pidiendo es una reparación de un camino vecinal, está pidiendo que le cambien su casita de piso por cemento, que le reparen una casita, que le hagan un pozo tubular, que le eh, eh, hagan un... un, un un operativo de fumigación, un operativo de, de, de médico, odontológico, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esas pequeñas obras nosotros nos empeñamos en, en realizarlas. Eh, esta etapa es, ha sido una etapa crucial, como ustedes sabrán, Jan, Carolina, eh, Amado, Francis, es una etapa de transición. Esa transición nosotros nos la preprogramamos, en el sentido de que de agosto a diciembre nosotros íbamos a conocer la institución. A conocer la institución significa tener la mayor cantidad de información y, y, y, e insumos para entonces lanzar la institución a partir de enero, que es cuando tenemos un presupuesto real, porque venimos de un presupuesto disminuido, un presupuesto rezagado y un presupuesto en donde la ejecución ya estaba en un 85% cuando llegamos. ¿Qué nos resta de agosto a, di a diciembre? Pues, manejarnos con esa precariedad. Pero nosotros no vamos a llorar, ni vamos a los, lamentos, a, a los muros de lamentos, no. Nosotros, vamos, nosotros estamos en actitud muy positiva de que esa institución volverá a los tiempos en el que la gente vociferaba, hablaba, decía, pronunciaba de manera muy clara el nombre de la ODC. El una pregunta ya teniendo esa descripción tan ese resumen de lo que encuentras como y lo que proyectas sí. y hablando precisamente de 2021 estamos en crisis eh, pandémica cuáles serían esos primeros proyectos que en la dirección se ejecutarían para el 2021 tomando en cuenta que tengo una eh, no precisa, pero una suma que pude ver de unos 194 mil millones de pesos, que es más o menos un 21. Es así. ¿Para el 2021 o, o se establece otra suma que será distribuida para fines de labor social y, y, y entrenamiento comunitario? Nosotros tenemos un presupuesto para el año 2021 de 213 millones de pesos. A 200. 213 millones de pesos. Es 200? Es 200 sí, sí. ¿En principio era 195? Eh, en principio era, era prácticamente lo mismo. Okay. Incluso eh, do, eh, 216 bajaron un poquito por el asunto de la pandemia y todo lo que, todo lo que okay. ha generado esta crisis económica, eh, todo este déficit que tenemos. Y eh, mira, nosotros eh, tenemos proyectos fundamentales de... La parte educativa, ya hicimos unos 13 microproyectos y debo decir lo siguiente, el Presidente de la República, al saber nuestro presupuesto muy eh, eh, escaso, limitado. muy limitado, y dado que la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad depende directamente de la Presidencia de la República, el Presidente nos encomendó en una reunión que hiciésemos esos proyectos, Precisamente el lunes entregamos eh, un proyecto que tiene que ver, que, que contempla 13 microproyectos. ¿Cuáles son esos proyectos? remodelación de la, del Centro de Desarrollo Integral que está en Yamasa. Es un gran centro donde se pueden realizar entre 11 y 15 proyectos entre agroindustriales, agropecuarios, talleres, educación, etcétera, etcétera. Bien. avícola, eh, eh, pecuaria son 109 tareas que hay yeah. y un centro bastante amplio pero que estaba abandonado, muy abandonado ¿ves? Yeah. El ex. luego luego, eh, Carolina, déjame perdón, perdón, sí, el, el, los proyectos nosotros eh, en ese primer proyecto contempla impactar a 11 provincias y 38 comunidades en distritos y municipios ¿verdad? Además de la parte educativa, tenemos que vamos a construir centros comunales, clubes, clubes canchas deportivas, eh, remodelación de pequeños plays o estadios rurales y urbanos, vamos a hacer pozos tubulares, vamos a hacer algunos acueductos pequeños de, de comunidades, siempre obras medianas y pequeñas, es lo que hace la, la DGDC. Nosotros vamos a a reparar casitas, vamos a construir otras casitas, eh, vamos a, a, a impactar en algunas cañadas que cruzan algunas ciudades, sobre todo urbanas, urbanas, esas cañadas nosotros vamos a repararlas, vamos a reconstruirlas, vamos a, a ponerla El éxito, en, en disculpe, buen estado. Discúlpeme ahí eh, la interrupción. Sí. Usted está hablando de reparar casitas. De reparar casitas... Y de también hacer aquello de transformar casita de piso de, de suelo. Pero de eso, no, para... eso no es una, una duplicidad de la función del INVI. Se podría interpretar así. Se podría interpretar así, pero eso amplía la cobertura del servicio. Amplía la cobertura de los servicios. Porque muchas veces el INVI eh, se, construye. se construye casa de mayor magnitud de mayor nivel, de mayor costo, de mayor presupuesto. Entonces, estas pequeñas obras como que complementan esas obras es que el IMI no, no pudo llegar. Pero, es como, es, es eh, es como obras pública. Oye, duplicidad. es como obra pública. Obras públicas construye, por ejemplo, un túnel, un elevado, sí. una, una avenida, una circunvalación. Pero tú, tú te das cuenta que debajo del metro aparecen unas, unas comunidades depauperadas, indigentes, empobrecidas, con muchas casitas. Entonces, el elevado va... Por un carril y abajo está un pueblo, una, una comunidad de barriales, por sí. ejemplo. O Entonces, sea, lo que hace las, las, la, la, la BGC es, es complementar eh, las obras para que no se quede la gente que, que siempre se quedan eh, eh, reclamando, protestando, indignados también porque a ellos no se les da atención. Entonces, por ahí, por ahí es que va la cosa. Por eso te hablo de, de pequeños acueductos. Hay lugares que no, lleg no llegan los acueductos grandes. Incluso, incluso, por eso hablamos de pozos tubulares todavía a esta altura de juego, porque también hay comunidades lejanas, apartadas, en donde hay un río importante, lo que fuere, o hay agua subterránea que, que, que al alcance de, de, de una buena excavación. Entonces, hacemos eso. eso ¿no? El éxito. Eh, estoy observando y lo podemos poner en pantalla. Los ejes fundamentales eh, de la institución. Usted lo explicó. Ah, vamos a ver si ponemos la imagen para que la sí, gente señor. conecte y pueda absorber más eh, en qué consiste. ¿La tenemos ahí la imagen? Vamos a ver. Ahí, es. ahí están los ejes. Usted lo detalló eh, muy claramente. Y nos gustaría pues leerlo para hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo no? Los servicios que ofrece. Organización y gestión comunitaria. Información y capacita capacitación y educación, infraestructura y servicios comunitarios, Centro de Desarrollo Integral de Yamazá, Asistencia Social Comunitaria. Usted ha abarcado breve, eh, o ha citado brevemente sí, sí, verdad, sí. cada uno de estos servicios y cómo lo ofrecen. Así es. Cuando estoy en la página oficial de la Dirección General del Desarrollo de la Comunidad, hablamos de comunidad y se entiende que es un contacto directo Así con es. las comunidades de, de los pueblos. Es agrajearse, como dicen verdad. en la política. Exacto. Entonces, Así cuando eh, busco la manera de obtener información para solicitar eh, eh, una ayuda para la, con la construcción de un piso, en eh, la parte que tiene que ver con la formación de los cursos o la capacitación que ofrecen. Vemos que la, la información oficial que se tiene acá no es tan cercana o directa, partiendo de que es una institución que va de la mano con la comunidad. ¿Cómo pueden hacer los sectores de Pueblo Nuevo, San Martín, eh, Lo Espínola, eh, para... Viste el Valle. Eh, sí, Viste el Valle, todos, todos los barrios de acá, para obtener o cómo se tiene ese contacto directo con ustedes, las solicitudes, los procesos y demás? Yo te voy a... voy, voy a llegar a, a, a esa respuesta, eh, Carolina, diciéndote primero el organigrama de la institución, para caer donde, donde tú quieres que, que caigamos. Primero está el director general, hay un subdirector general, están los departamentos, encargados de departamentales o directores de departamentales, de áreas y secciones. Luego tenemos los regionales, vaya captando, lo, hay regionales, tenemos, tenemos 11 regionales en el país en el orden de la DGDC. Además tenemos los encargados provinciales. En cada provincia, la común cabecera debe haber un encargado provincial. Tenemos los supervisores territoriales, que en cada provincia, uno o dos, o por región. Y luego tenemos los promotores sociales. Los promotores sociales, los provinciales y los territoriales, están enclavados en la común cabecera. Por lo tanto, la orientación es... Que ellos, por ejemplo, promotores, están en las propias comunidades. Aquí hay cuatro, cinco, seis, siete promotores, por ejemplo. En San Francisco. En San Francisco, por ejemplo. Y que están diseminados por distintos distritos o municipios. Entonces, ellos que son gente que están en las comunidades y también las organizaciones de esas comunidades pueden ir a las oficinas. Por ejemplo, la de aquí está en, la, en el IAD. Y, y tu, nuestra aspiración es sacarla del IAD para tener nuestra propia eh, eh, nuestra propia oficina, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, la gente, hay un contacto entre esos funcionarios del provinciales, municipales o distritales, y las comunidades. Entonces, cualquier... Eh, eh, eh, además, no es que vayan a las oficinas, es que ellos están encomendados Ay. a hacer vida social y vida comunitaria, en esas comunidades. Y lo hacen o lo están haciendo. Deben lo hacerlo hacen. y estamos en la orientación porque estamos comenzando y hay, hay una sí. especie de enseñanza, aprendizaje, sí. de orientación de información, que todavía este, este es un tiempo que eh, todavía el avión está eh, en, en, en, en, sí. en la rampa ¿verdad? Sí. Y vamos a claro. volar pronto y a partir de enero ya okay. tendremos homogeneizado la... la, la, la, la, la la República Dominicana completa con relación a la BGDC. que para el primer trimestre del año que viene podría usted ya estar, a da, da, o sea, a darnos ofrecernos información de eso que nos dice sí, ahora pero nosotros por ejemplo para ayudas médicas recetas eh, también reparación de casitas eh, la gente puede accesar de manera directa a nuestra institución a nuestra sí. página web vuelvo a preguntarle o sea que... usted habla de ayuda médica y recetas pero eso no es de salud pública eso es salud pública pero hay veces que salud pública no se da cuenta, porque la gente muchas veces... Entonces es infuncional. Y todo. No, no, o sea, no, no. no acaba no. de decir que, es, no, se cuenta, que si no se da cuenta, Acuérdate, Jan, es que estamos en una sociedad de atrasos ancestrales. Ah, sí. Quería, Tenemos, ser, quería que, ese dato que te Estamos a sí, años es luces, terrible. estamos años luces de desarrollo real, integral, sí. económico, político, social. Sí. Nuestra idiosincrasia por, todavía... Por, y uno ya, ya. lamenta, uno, oye, óyeme, oye, sí. yo soy de los que me lamento que se tenga quieres, que hacer que, ese tipo de cosas. ¿Tú cosa, quieres que esta sea una de las instituciones que se sea abolida en el proceso de Farid de Yo nunca he dicho eso, sino no. que si hay no. instituciones, por ejemplo, porque. Una él, pregunta. Fíjate que, él acaba, él, él, acaba, es que él, él acaba de apelar precisamente a la realidad. Que era lo que no se entendía. Y oye, dice, ay, ¿por qué tantas instituciones? Él acaba de decir, oye, Aquí ¿tú sabes, ¿por qué Tú hay sabes, instituciones? ¿tú sabes cuánta, cuántas solicitudes nosotros recibimos solo de fumigación para zonas barriales, zonas barriales sobre todo, uh -huh. en un mes. Gracias, Cuarenta 43 solicitudes. En un mes. Pero es salud y estamos pública. trabajando en el este. Nosotros hicimos un, un operativo en todo el este ya de fumigación. Eh, me preguntan de su pero, zona. Ustedes yo somos de, del campo. Yo de, soy de, pero, de para acá, sí. el cercado del cercado. Yo soy de Aslor. Ustedes, de de Matalaga, de Aslor. En sí. el cercado estamos haciendo la un proyecto. No, ¿Se si la... va a gestionar la, la, el arreglo de esa carretera? Me pregunta una gente de allá. La carretera la... de Aslor está solicitada desde el 2016 al hoy presidente de la República, Luis Abinader. Esa obra, el presidente Abinader me ratificó ahora siendo presidente, porque se lo había tocado varias veces de uh -huh. manera muy personal, y a su primera dama, mi gran amiga Raquel Arbaje. Y entre ella y él, sobre todo Raquel Punchando mucho, que puncha mucho a su presidente, <ríe> ya no hemos siempre, dado cuenta. Siempre les recordaba, <ríe> acuérdate del éxito, ellos fueron a mi campo a los dos. A, la, a, la dos, a los dos fallecimientos de papá y mamá, fue Luis Abinader, su esposa y su, y su madre. Y, y le su dijo que iba a construir Azul. la carretera. Y él cruzó la es carretera. Se él, él fue a mi casa y dijo, no, no, no, no, ningún... Y estaba lloviznando. Sí, por el odazal se metió. Y subieron por el odazal, todo la, la... O sea que él sufrió... O sea, el el lo claro, sufrió, claro. Vieron la, la gente de Matalarca en Entonces le, sí, dice, le dice Raquel, subiendo, eh, yo lo abordé desde la ciudad, Dice Raquel, te das cuenta, Luis, cuando tú seas presidente tenemos que resolverle este problema del éxito, que es un problema de, tu comuni de su comunidad, pero es un doliente. Eh. Y ya hoy está aprobada. Y ya Excel. fueron a medir por dos ocasiones, ya han ido al campo Se a medir, a medir, a medir Ay, toda, no. toda la carretera Eso es una de larga Excel. hasta Excel. el Chavical. El éxito. Pero, ver, pero hey, ¿cómo? iba a decir del proyectito del cercado. En el cercado okay. Aquí. Tenemos, un plan, tenemos un plan piloto ah, es de reparación y construcción de 11 casitas diseminadas por los distintos parajes del de cercado, ¿verdad? Y es una maravilla. Eh, eh, cuando inauguremos eso, pues, habrá, un, habrá una invitación qué, especial. ¿Qué para metodología utilizan el para elegir las casitas? Escúchame. La eligió Ajá. la Junta de Vecinos, encabezada por Vicente Burgo. Mira que yo hablo con nombre y apellido. No claro. el, es el, el presidente el, de la Junta de ahí. ¿Cómo, cómo se hace contacto acá a nivel local con la entidad? ¿Cuál es la línea de con, con, de la, con la entidad, personaje sí, sí, es eh, aquí, aquí está Damaris de la Cruz, quien es la encargada provincial, luego están los promotores, nos falta todavía completar el personal, o, ese es un dato muy importante, en todo el territorio nacional, nosotros hemos hecho sustituciones significativas, pero también he dicho, ...que aquellos funcionarios eficientes... ...calificados y competentes... ...se quedarán en la Dirección General de Salud. Atención... atención. ...y ya... Ay, eh, compañeros es, un, esto ...es un ejemplo de que hay, hay, hay provincias... ...y hay en la sede central... Eso, ...eso es un hecho, ¿verdad? Pero, por supuesto, tenemos que, que... ...ampliar la cobertura del personal... ...y ya para el presupuesto 2021... ...2022... O ...2021... ...nosotros tenemos eh, eh, proyectado... Ampliar la cobertura del personal de las provincias en todo el territorio nacional y de la sede central. Pero debemos decir que la, esta, esta, esta Dirección eh, eh, esta dirección General de Desarrollo de la Comunidad está eh, proyectado a una serie de proyectos con entidades no gubernamentales y entidades internacionales no gubernamentales. De manera que incluso tenemos ya preliminarmente acuerdos eh, previstos que vamos a, a realizar con Fedomo y... Y, y la Liga Municipal Dominicana El éxito, mira, ah, nuestros eh, televidentes A través del WhatsApp te están haciendo algunas preguntas Vamos a ver que Carolina te lea Las preguntas que tenemos Y me ahí. permiten tomarme, esto es un, sí, un sí, chocolate Sí, sí, toma, pero ten cuidado chocolate. que está para hablar está, está caliente <risa> Oye, claro. si tú sabes lo que significa Adiós, pero me caliente me como Mientras es, usted se toma el chocolate le, le iré leyendo, dice Daisy María Jiménez, buenos días Dice ya. wow, mi maestro del colegio Esto es para que tú veas que el que se maneja Con prudencia en la vida no se desgasta porque se, se ve de la misma edad que yo, dice mira. ella. Dios lo bendiga. Saluda El éxito le saluda a eh, Annie Kushner. Ah, nos manda un abrazo. Gracias, gracias, Kushner. Kushner. Mira, mira, Esa es una mi pregunta, amiga. Esa es, es una, mi amiga. Hay, pregunta eh, acá. Annie Kushner. Sí, sí, hay, hay una pregunta amiga. para ti, el es, sí. Esta persona, el 9896 muchachos, si podemos abrirlo, nos manda esta imagen. Dice: Esa casita para que el Señor. El éxito nos ayude, es muy poco. Ah, ok, esa misma ¿Dónde es eso. Entonces, ah, dígale ¿es que, que, me, dígale, dígale, aquí, me, dígale que me llame al 809, sí, vale. 880-1919. 809, 880-1919, 880-1919. Para, para tomarle la información, para tomarle a él los datos, su teléfono, su nombre, y 19, luego ya 19. pues yo eh, eh, indicaría sugeriría a la provincial. Ella me mandaron aquí al personal sí, mío. Sí, sí, yo sí. lo iba a hacer, el número entonces, 809 ya 8... yo lo mandé. Okay, okay, entonces sí, sí. Me... Y, y debo decir debo decir lo siguiente Carolina me pueden llamar yo no soy el funcionario que se aleja de la gente a mí me llama quien sea que me llame y recibo si no lo, si no le devuelvo inmediatamente porque estoy en una reunión claro, que estoy sí, en un claro, trabajo en, en una labor pero las Llamadas acumuladas, llamadas que se... El éxito, usted devuelven. no va a hacer... Aquí vino uno y dio va. su número público y la, la gente llama, que dice que no le toma la llamada, usted no va a hacer bueno. así. Mira, lo que es, es, pasa es que Julio Lizardo se es. le cayó. Ay, excusa. <risa> el E. No, aquí Napa tiene muchos problemas. No, fue una no, no. No, pero él, él, él dijo, Julio Lizardo dijo aquí, ya que Francis lo mencionó, que <risa> él dio su número público para que la gente lo llame y después la gente llame. Sí, mi hermano, mi colega. Llamar, entonces, Dos no compromisos vamos a hacer contigo. Primero, cubrirte esa actividad que dices que va a iniciar en el sí. cercado, ¿verdad? Sí, sí. Cuando sea, tú nos avisas y nosotros nos encargamos de eso. Y lo otro es. ...que más o menos en mes de marzo... ...deberíamos tenerte de nuevo acá... Sí. ...para ver qué ha pasado con la... Oh, oh, oh. ...dime de nuevo, yo conozco de sede. Dirección sí. General de Desarrollo de la Comunidad... exacto de ...debo decirle que hay dos proyectos en cierne... ...uno es el leprocomio Nuestra Señora las Mercedes... ...de Ningua San Cristóbal... Mm, ...el presidente okay. de manera directa... ...me encomendó darle seguimiento... Okay. ...y ya hice una primera visita... ...con un equipo amplio de la institución... ...hacer el primer levantamiento... Hablar con doña Raquel Gómez, digo, la hermana Raquel Gómez, Sor Raquel Gómez y Helen. Esas dos monjitas son las que dirigen el Leprocomio de San okay. Cristóbal, el único del país sí el sí. asunto de lepra. Eso sí. es verdad. Y nosotros ya mandamos, vamos, el martes va inmediatamente el equipo de infraestructura. Hacer el levantamiento real De lo que necesita esa comunidad Bueno, mucho éxito Está hecho el compromiso De la sí. información que se envió Y sí, que sí. No? yo le no? estoy mandando a, Le estoy no? poniendo que me comprometo A ser sí. canal sí. Sí. Para Bien, la comunicación sin algo fallo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Señores, ha estado con nosotros El éxito, éxito. Paula gracias, Liranzo gracias. Hermano mío Definitivamente a, eh, Aquí en Bueno, ustedes han podido escuchar y la manera como el éxito se maneja es la de un individuo que es cercano, que es de aquí, que es nuestro y que sabe cuál es la, la responsabilidad que tiene con la sociedad al asumir estas funciones. El éxito, agradecidísimo de tu presencia y sobre todo que sigue siendo el mismo individuo que conocí hace muchos años. Te felicito por eso. Gracias, amado. Cómo no, gracias el éxito, señores. Vámonos a la pausa. Nosotros nos vamos a tomar un chocolatito aquí, tranquilo, ¿verdad? Lo que la pausa se produce. Dime, dime. Ajá.